Pilata, ministro, muy buenos días, bienvenido al programa Radio San Gabriel, estamos acá juntos. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, un saludo a través de tu programa, eh, a todos nuestros radioyentes que nos están viendo el día de hoy, nos están escuchando, y para hablar por un tema bastante importante que es eh, el tema de la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales que se aprobó la semana pasada, este fin de semana, ¿no? Importante. Licenciado, eh, un poco tal vez, eh, eh, viceministro de políticas públicas. ¿Qué será políticas públicas de repente eh, <risa> en las provincias o algún hermano aquí en la ciudad del alto puede pre políticas tributarias? Así, algo. ¿En qué consiste el trabajo de las políticas tributarias? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está a cargo de lo que es la política fiscal, querido Isaac. ¿Qué digo? Y te agradezco la, la pregunta. La política fiscal es aquel instrumento que se tiene eh, relacionado con el tema de lo que son los ingresos públicos versus los gastos públicos. ¿no? Entonces, dentro de lo que son los ingresos públicos, dentro de un rubro de los ingresos públicos, está el tema de lo que es el tema de la, básicamente, la política tributaria que tiene que ver con el tema de la parte impositiva, los ingresos derivados de la parte impositiva en nuestro gobierno. Entonces, mi cartera de Estado a la que estoy a cargo, está a cargo de lo que es el ver el tema de lo que es la política tributaria, específicamente asociado, los ingresos públicos derivados de los impuestos que hay en nuestro país. Importante, licenciado, muchísimas gracias. Licenciado, y ahora eh, haremos conocer lo que usted a un principio señalaba, el trabajo amplio de esta institución, de este viceministerio. Sí, eh, es un trabajo, el trabajo que realizamos es, eh, como en todo lo que pasa en el sector público, es bastante delicado porque tenemos que precautelar eh, el tema de la, los ingresos que, que el Estado va a obtener en, en, en la economía versus los gastos que va a realizar. Entonces, cuando uno compara los ingresos versus los gastos, nace este concepto que tiene que ver con el tema del déficit del sector público o déficit fiscal, ¿no? que es básicamente cuánto eh, estamos gastando versus cuánto estamos teniendo como ingreso. Importante. Licenciado, eh, la población eh, estos últimos años está un poco, no molesto, sino que está preocupado por cuestión económica, no hay, digamos, trabajo. Y, y en la mm. parte tributaria, ¿quiénes son los que tributan en, en nuestro país, instituciones, empresas? o a lo mejor todos los bolivianos tributamos y contribuimos por lo menos mínimamente. Un poco eh, aclararemos, comentaremos, orientaremos a la audiencia de Radio San Gabriel. Gracias, Isaac. Mira, eh, la, la recaudación tributaria eh, tiene distintos actores, ¿no? A veces muchos confundimos eh, a estos actores. El Ministerio de Economía está a cargo de lo que es la recaudación eh, del nivel central del Estado, es decir, de, eh, que, que lo ejecuta ya sea por parte de la aduana o impuestos nacionales. Pero hay una recaudación que es diferente, que tiene otro, otro actor que tiene que ver con los municipios. ¿no? Aquí nuestros, nuestros residentes van a escuchar, eh, por ejemplo, tienen una propiedad, tienen un terreno, tienen una casita, eh, que anualmente tienen que pagar un impuesto, pero es un impuesto a favor del municipio. No es a favor del nivel central del Estado, sino del municipio. Y también si tienen un vehículo lo propio, ese impuesto que pagan cada año va a favor del municipio. Esos ingresos, esos, esos impuestos para los para, para de las personas que pagan los impuestos se constituyen en los ingresos que tiene el nivel el Estado para poder realizar obras, para poder realizar eh, eh, ayudar a hacer carreteras, ¿no? mejorar eh, la infraestructura escuelas, puentes, asfaltado, aceras ¿no? y otra serie de inversión pública que eso se desarrolla ya a partir del municipio o a partir del nivel central del Estado. Nosotros como gobierno, mi persona como autoridad, está a cargo del tema de la política tributaria que tiene que ver con los ingresos del sector público del nivel central del Estado, no del municipio. El municipio es otro actor, nosotros vemos con el nivel central del Estado. Importantísimo, licenciado Johnny. Licenciado, el proyecto de ley de fortalecimiento de las reservas internacionales o la ley de oro, ¿en qué consiste? Bueno, Isaac, mira, hemos estado eh, siendo testigos como ustedes no y nosotros como actores eh, de un tema muy importante... Y que se ha estado malinterpretando, se ha estado tergiversando en la población por parte de algunos actores políticos, de políticos interesados en que las cosas no vayan bien, de generar incertidumbre en nuestra población, miedo. Eh, cuando yo hablo de incertidumbre, es miedo, querido Miedo, la gente ¿Qué estará pasando con el gobierno? ¿Qué estará haciendo el gobierno? Dice que esta ley no está bien. Eso dice nuestra gente. Este fin de semana se ha llevado una sesión en nuestra asamblea, específicamente en la Cámara de Diputados, donde se ha trabajado y se ha discutido y se ha aprobado un proyecto de ley que tiene que ver con el tema del fortalecimiento de las reservas internacionales. Y aquí me quiero a, abocar un poquito a hacer un, un ejemplo en, los, en lo cotidiano. Como personas, como individuos, nuestra población que nos escucha, generalmente cuando uno tiene la posibilidad de tener un ingreso, tener un ahorro, generalmente ese ahorrito lo desemboca a tener una casita, a tener un terrenito, ¿no? o a comprarse un autito, ¿no? eso pa forma parte del activo, del patrimonio de la familia, ¿no? uno se siente contento cuando tengo mi, te mi casita, tengo mi terrenito, ah, tengo mi autito, eso es un patrimonio de la familia. En macroeconomía, en haber Estado, ese patrimonio, ese activo que tenemos nosotros como personas, lo maneja, ese ahorro, público, es ese ahorro del sector público, lo administra el Banco Central. Ese ahorro, ¿cómo está compuesto, mis queridos eh, ciudadanos, mis queridos eh, amigos de, que nos están escuchando? Está compuesto por oro, está compuesto por dinero, ¿no?, y eh, en valores, que se llamamos DEX. ¿no? Eso es lo que tenemos como patrimonio, como ahorro público del sector público. Y eso está en, en las reservas. Entonces, en esta ley lo que hemos dicho, lo que se ha quedado es que el Banco Central, ¿no? a partir de esta, de esta ley, una vez que se promulgue, ¿no? el Banco Central va a poder comprar más oro. Es como si nosotros, como ciudadanos, tuviésemos la posibilidad de comprar, tenemos un ingreso y podemos comprar mejor a la casita o comprar otro terrenito. Tenemos más riqueza, más patrimonio, más activo. Con esta ley lo que estamos haciendo, mis, mis queridos eh, eh, amigos que me escuchan, estamos dándole la facultad al Banco Central para poder comprar más oro. Y poder eso activarlo. Cuando haya la necesidad el Banco Central va a poder hacer más líquido, poder inyectar más dinero en la economía, poder dar dólares a la economía. Ahorita estamos viviendo un escenario especulativo, ¿no eh? No hay dólares, dicen. Ay, se asusta la gente. Ay, no hay dólares, dice. Y, y otros que están aprovechando no están vendiendo más caro el dólar todavía. ¿no? Uno quiere comprar un do, quiere comprar 100 dólares, te venden 710, 720. Está así, está pasando en el mercado. ¿Por qué? Porque se está especulando está especulando ahora con esta ley el Banco Central va a poder comprar va a poder inyectar dinero a la economía va a inyectar más dólares ¿para qué? para que nosotros la población estemos tranquilos para que no haya esa especulación no haya ese miedo de que no va a haber dólares en la economía alguien decía adicionalmente ¿no? vamos a devaluar la moneda se va a devaluar la moneda entonces ya nuestra moneda no va a tener el mismo valor de antes vamos a perder el poder adquisitivo de nuestra moneda. El gobierno, nuestro presidente, señora claramente, nosotros no vamos a devaluar la moneda, vamos a empezar a impulsar una economía para ensanchar la base productiva, vamos a ampliar la base productiva, vamos a sustituir las importaciones y eso nos va a hacer crecer mucho más. ese es el realidad lo que está querido sacar de esta ley. Hilata, viceministro Joparo Jayaltañane, Opaja, viceministro de política tributaria Jayukama, licenciado Johnny Morales, Jupampe Aroskipascañan y Hilacuyacanaca, Mahuca Pacha Tanda Publicitaria Jayukampe Checa y Seprañan, Cutane Sinua, licenciado Jupampe Aroskipasquequenyan. Las propuestas para ¿En Bolivia tenemos oro? ¿Los bolivianos tenemos? Sí. Mira Isaac, sobre todo nuestra población, en este momento el Banco Central ya tiene en sus en, ya tiene administrando 43 toneladas de oro. O sea, hay oro en el Banco Central. ¿no? De esas 43 toneladas de oro, obviamente, gran parte están siendo invertidas ya porque es, es como si fueses, tú tuvieses un activo, ¿no? tienes una casita y tú dices, bueno, ¿qué hago con esta casita que no la estoy usando? Está ahí como reserva, la puedes alquilar, puedes generar ganancia tú como persona individual. ¿no? Uh -huh. Muchos de los amigos que nos escuchan, de verdad, tal vez tengan un terrenito, una casita, no, eso lo voy a alquilar para que me genere ingresos. Lo mismo, el Banco Central busca redituar, a partir del oro, busca este. Ahora con esta ley, nosotros vamos a tener la facultad, darle al Banco Central, mis queridos amigos, poder la posibilidad de comprar más oro. ¿Sabes cuánto, Isaac, vendemos oro a, a, afuera? Cada año afuera se exportan casi más de 50 toneladas. ¿50 toneladas? Más de 50 toneladas se exporta. Se va afuera. Mm. Entonces, lo que el Banco Central ahora va a tener la posibilidad de que se pueda comprar, el banco se va a comprar, en vez de que salga de afuera, se lo va a comprar aquí y se va a quedar aquí y se va a constituir las reservas, nuestras riquezas, nuestros ahorros, ahí van a estar. y Con esos ahorros vamos a tener la espalda financiera y cuando haya problemas, haya la necesidad, vamos a tener que hacer, darle dinerito a nuestra población, no a poder hacer más eh, viable, para que haya más certidumbre. ¿no? En este momento, mis queridos amigos, mi querido Isaac, en muchos países de la región la gente tiene incertidumbre, tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? De que los precios sigan subiendo más. Cuando estamos teniendo un incremento en los precios se denomina inflación. Y esa inflación, ¿dónde golpea, mis amigos? Tal vez a las personas que tenemos dinero digan, no, pues ya, mañana pagar por cada marraqueta un peso, lo vamos a poder soportar muchas personas que tenemos ingreso tal vez. Pero quienes no van a poder soportar eso son los neces más necesitados, nuestra población, nuestra gente. Por eso el presidente decía, ustedes tienen que pensar en la gente, en la población. Porque la gente tiene que tener certidumbre, tiene que tener seguridad de que mañana vaya a la tienda y pueda seguir comprando su marraquetita a 50 centavos el transportista, el compañero que tiene su autito, que todavía hace, eh, trabaja como taxi cada día, llevando y trayendo personas o carga, él compra cada litro de gasolina a 3,74 bolivianos. 3 bolivianos con 74 centavos paga cada día, por cada litro. En muchos países, Isaac, países del lado, ya pasaron los 10 bolivianos el litro. Cada litro vale más de 10, imagínate. Y en nuestro país... No, no. no, ¿por qué? Porque lo que nosotros tenemos que precautelar es el tema de la tranquilidad y la seguridad de nuestra, de nuestra gente, de, nuestro, de nuestra población, porque nuestra población tiene que estar tranquila, porque cuando entramos en pánico, entramos en miedos, la gente está obviamente en un escenario de catastrofidad. Entonces eso no puede suceder en nuestra economía y eso es el presidente lo que enfatiza, lo que señala, que dice, no tenemos que garantizar la estabilidad de toda nuestra población. Licenciado, hace un tiempo atrás, eh, tres personas mineros, pero que ellos explotaban o trabajaban por sector norte de La Paz, por Guanay, por Tipuán y por ese lado. Según estos señores que trabajaban, decían, nuestro oro en el departamento de La Paz pasa al departamento de Oruro y se vende. Eso quiere decir que lo que se la materia prima, lo que se lo que sacamos del departamento de las tierras del departamento de La Paz es como que su impuesto se, se queda o se queda en el departamento de Oruro. De repente estos señores no eran conocidos o es que sabían que eso es así. Y eso es así o es que es un otro tema eso de impuestos porque Sacamos oro en La Paz, pero desde La Paz directamente no podemos vender, más bien a la, a la, el Departamento de Oruro de una institución, así como, como Ibol, una institución que se hace responsable, pasa a Oruro y su, su, nuestro impuesto se queda en Oruro. ¿Esto es cierto no es cierto, licenciado? Mira, eh, primero eso no es un impuesto. No. Eh, cuando uno está explotando un recurso natural, porque primero debemos todos entenderlo, mis compañeros, el oro, el gas, el zinc, el plomo, todo cualquier mineral, todo recurso natural, en algún día se va a acabar, se va a acabar, no vamos a explotar, porque no va a haber dónde explotar, es como el cerro rico de Potosino, ¿eh? todo un cerro era plata, ahorita ya no hay, poco están sacando, lo que está sobrando sacan, el oro lo propio. Lo que tú me mencionas es que las regalías, pues no es el concepto de regalías, no es un tema impositivo, sino las regalías. Está la contraprestación. Por explotar un recurso natural, el gobierno, el Estado, te dice que tienes que darle regalías a la gobernación. Esas regalías, ¿no? Que no estarían pagándose a la paz, se estaría yendo a oruro. Es lo que tú mencionas, que sí. Y eso es un tema de falta de control no está viendo los controles respectivos de parte de las instancias competentes, ahí seríamos en la gobernación, no las instancias que están, tienen que precautelar porque ese recurso, ese oro, se está explotando en el departamento de la paz, del departamento de la paz lo está sacando, por lo tanto corresponde que la regalía vaya al departamento de la paz, si ese oro se saca del departamento de Oruro, corresponde que esa regalía vaya al departamento de Oruro, ese es lo, esa, es la, la, esa es la política. Entonces no puede haber, no puede, no debe haber, es decir, que si sacan si sacamos, explotamos oro de La Paz, yo me lo lleve a Oruro y en Oruro haga el pago de regalías, como si ese oro se hubiese explotado en Oruro, y eso está mal, no se puede hacer. Ahí, necesita, se, si fuese verdad lo que se dice a los compañeros auríferos, están actuando mal, ellos tienen que pagar las regalías, corresponden a la explotación de ese oro que están vendiendo, pagarlo al Departamento de la Paz, porque eso está explotado en el Departamento de la Paz. Del Departamento de la Paz está saliendo ese oro. Corresponde que al Departamento de la Paz se le pague las regalías correspondientes. Importantísimo, licenciado eh, Hilata, viceministro. Una nota aquí hay, dice, diputados autorizan vender hasta la mitad de oro del Banco Central de Bolivia. Es como que el Banco Central de Bolivia tuviera un monto de oro y le autorizan al Banco Central de Bolivia a que venda. ¿Esta información está correcta o está hay que aclarar? ¿O está tergiversada. Te agradezco, Isaac. Me interesa la pregunta. Mira, el, cuando nosotros tenemos un activo como personas, yo te puedo tener una casita, un terreno, un departamento, puedo tomar un autito, no sé, una moto, cuando hay la necesidad en la casa, se, se enferma el, el hijo, la hija, la mamá se enferma y necesitamos líquido. Necesitamos platita para hacerle curar a la mamá, al hijo, a la hija. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos mucho nosotros? Vendemos el auto. Pues bueno, bueno, el activo, agarramos, lo vendemos y para la mamá. Estamos en, en mejores condiciones cuando ya mejoramos los ingresos y ya estamos bien en la familia. Volvemos a comprar otro auto, ¿no? ¿ver? O vendemos la, la moto o el terreno. Así funcionan eh, esos activos, ese ahorro público, esas reservas de oro, tienen esa, esa función. El Estado, en este momento, ¿qué necesitamos? Que, haya más, necesitamos? que haya más dólares en la economía. Mucha gente quiere dólares para poder exportar, para poder importar, para comprarse un terrenito, para comprarse una casita, para comprarse un autito, una motito, necesitan dólares y está escaseando los dólares. Entonces, el, el, el, ¿Qué tiene que ser el Banco Central? Poner a disposición de nuestras personas más dólares. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Va a agarrar esa parte del oro, lo va a hacer líquido, ¿no? va a poder vender y les va a dar dólares. Pero el Banco Central, a partir de ahora, ¿qué va a hacer también? Ahora, como hay oro en el mercado, como exportamos, va a comprar oro y va a reponer lo que ha vendido. ¿Ah? Es lo mismo, por eso es la ley del oro está facultando al banco central no a comprar para reponer para que reponga lo que ha vendido tiene que reponer y en la ley querido isaac queridos amigos qué ha puesto el banco qué se ha puesto en la ley que el banco central tiene que tener por lo menos 22 toneladas permanentemente tiene que tener oro, no puede bajar más 22 toneladas tienen que tener 22 dólares 22 toneladas tienen que tener entonces, el Banco Central, si vende, tiene que reponer, porque ahora sí le va a facultar, la norma le faculta a que pueda comprar ese oro y pueda reponer. Entonces, vamos a tener ahí oro. Es lo mismo, así como una persona que cuando necesita, se vende su activo y luego cuando ya tiene platita, vuelve a comprarlo. Lo mismo va a ser el Banco Central. Importantísimo. Licenciado, eh, mucha gente no, todavía esta, esta ley no conoce, por entonces, según ellos decían que no está mal, algunos no, sí está bien, no, ¿por qué va a ser mal? Así, para terminar con su participación, tal vez quiere argumentar algo más, para que la audiencia de Radio San Gabriel comprenda mucho mejor. A toda nuestra radio audiencia, a mis amigos que nos escuchan, nos ven en este canal, en esta televisión, a través de la tecnología, la ley del oro va a permitir, mis queridos amigos, a poder, al Banco Central, poder comprar poder vender el oro, pero siempre vamos a precautelar de que haya oro en nuestras reservas internacionales Y aumentemos, porque yo digo, no debemos tener solamente 43 toneladas, deberíamos tener mucho más de oro, porque ese oro en este momento, mis mi queridos amigos, se está yendo afuera. Otros países lo están comprando, otros están acumulando reservas en oro, y nosotros no. Ahora nosotros en vez de sacar el oro afuera, vamos a poder tener nuestros ahorros el Estado en oro. Y eso no es en beneficio de nosotros, del gobierno, es en beneficio de nuestra gente futura, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que van a estar que tengamos siempre un ahorro, un patrimonio, como nosotros tenemos que comer. Uno cuando compra una casita, un terrenito, no es para uno, no es para uno, no es para eh, para, la, para el papá. ¿El papá en quién piensa? En los hijos. Ah, mi hijo va a tener su terrenito. Para mi hijo es, para que se lo esté comprando para eso. Así, eso es lo que está haciendo el Estado. Poderle dar la facultad al Banco Central para aumentar más oro, tener nuestros ahorros, para que nuestros hijos, cuando ya sean, estén a cargo del Estado, tengan su ahorro ahí. Entonces, la ley tiene ese objetivo, querido Isaac. Licenciado, eh, muchísimas gracias. Le agradecemos su participación y hacer conocer a la audiencia de Radio San Gabriel lo que cómo se está viviendo y cómo es que, cuáles son las políticas económicas de nuestro país, todo aquello. Licenciado, muchísimas gracias, pues será hasta nueva una oportunidad donde San Gabriel o la, la, el, desde el viceministerio necesita informar a la audiencia, estamos nosotros abiertos. Licenciado, muchísimas gracias. Isaac, no solamente cuando el viceministerio tenga la necesidad de informar, sino cuando ustedes consideran importante que esté aquí una autoridad para informar a nuestra población, nosotros estamos predispuestos a estar acá. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Hila Cuyacanaca Ayukamawa, la viceministro de viceministro de política tributaria Ayuxataquetal, licenciado Johnny Morales Copan Peros Kiptawaitana Ayukamata Higwasaja y Atiwajtano. Algunos dejan y atacar aquí y atante chilata. Acá